Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión vamos a ver algunas cosas. Pero para empezar, este cable me lo compré. Este cable no viene por medida de cable, si por eh, AWG, sino no viene por tamaño, es si decir, por diámetro, eh, ¿cómo se dice? Eh, si, no, diámetro de cable. Este viene. Este de 1.5 milímetros cúbico. Que sería un cable 15. Es si decir, AWG. Esto me lo compré y lo, lo, ya había, lo, lo tuve que abrir para ver cómo estaba construido. Lo que no me gusta de este cable es que viene con polvo. Es decir, un, un polvillo para que estos cables no se unan a gente. Pero también ese polvillo ayuda a que este cable sea in, es ininífico, no sino que al momento de quemarse el cable se derrite sobre el mismo cable. Así como que se funde. Entonces no deja que los cables se acerquen se, se, se tan rápido. Eso es bueno. Pero pues en fin, para no hacer este video tan largo, vamos rápido. Yo también ya me lo había comprado anteriormente cuando me compré la cámara. Para, para ponerlas con el carro, son fundas. Me compré una cuanta porque hay unas espacio para almacenar las la, la celdas de polímero de litio, porque son peligrosas si se pinchan o se dañan. Estas son fundas ignífugas y también las puedo usar para cargarlas. y decir, yo si voy a cargar muchas celdas y voy a de, dejarlo desatendido, es decir, no voy a estar cerca. Lamento de que la funda y lo guardo, aunque la compré muy grande, tenía que comprar más pequeña. Es decir, compré dos y dos. Dos, dos, es decir, dos para una cosa y dos para otra Dos para guardarla Porque pienso tener más baterías Eh, continúo Estos no les he para este no lo abierto Entonces todo lo... Eh, mejor, lo voy a abrir todos Es decir, lo voy a soltar y vuelvo No quiero que sea tan largo el video llegamos rápido Que si no abundaré tanto en la información De estos Estos son unos conectores Que me compré eh, no pude encontrar de un solo tipo, que a mi vez que era de tipo rojo Venían rojos y negros, así que al final decidí comprarlo de cada uno Estos conectores son para las baterías Cuando se maneja batería de, poco, de poca potencia Esto puse estos conectores y quedan sueltos Estos conectores especialmente los compré fue para intercambiarlo con unos conectores es decir, con la cámara la cámara del drone necesita un conector sí, el conector está pegado a la fuente sí si quiero usar una GoPro también con ese mismo, co con ese mismo alimentador de, de la batería tendría que poner un cable entre este y es entre eso para poder usar los dos los dos cables e intercambiarlos con estos conectores y es si ponerlo en el medio vamos rápido ¿no? un cable de alimentación aquí tenemos esto me lo compré fue para manejar una un calentador para controlarlo, un sensor. Creo que este no se sé si puede poner en el techo, pero mi gusto sería pegarlo en el techo para que no ocupe espacio. Este controlador Mira es, es sencillo de controlar la, la aplicación y todo eso. Sí, vamos rápido, ¿qué? el tiempo apremia. Esto, ok, este es una memoria. La cámara necesita una memoria. De alta velocidad de lectura de escritura mm -hmm. Soy yo, aquí, me compré una ETA Y eso, eh, e mm -hmm. Me llegó para poder probarla Porque no me funcionaba las funciones de alta calidad de la cámara Entonces dije, mira, me compro ETA Que es una de las mejores que hay En velocidad de lectura escritura Y después bien bien internet Lo mismo, pero por la mitad de precio mm -hmm. Y dije, bueno, hay que probarla Entonces, aquí está De la, de la misma potencia que Puede que sea una falsificación, puede ser Pero hay que probarlo Entonces eso Me lo compro para probarlo con la cámara Y ve También Como No me gustaba Que tuviera como Suelto el cable Y se viera feo de, de, como eh, Los cables que usan la impresora y todo eso Que son estos que Son unos cables como mallados Un ¿No morino una... En fin bien este tipo de cable de funda que tú la contraes y se vuelve más grande y después la jala compré tres medidas que esta queda más grande bien rompa la funda en el lugar donde está la, la medida de 5 milímetros a 12 no no 5 metros eh, que son son 5 metros de tira este de 12 es decir, creo que este rango, el rango medio, si se, se queda en 12, puede llegar, creo que hasta 16 y bajar a 12. Me compro una de 3. Esta puede, sí, creo que son los mínimos de todo. Me puede llegar como mínimo, sí. 3, 6 y 12, como mínimo. Como máximo, creo que este es 4 o 5 y esta es 8 y esta es 16 en tamaño. Esto es... Creo que estas son las otras dos luces, es decir no. Este módulo no fueron 5 este es un módulo de Power Delivery, ahora es el nombre, ahora sí me recuerdo el nombre de Power Delivery para los cargadores, que lo puedan suportar para poder conectarlo. Este tú, por medio de estos pines de aquí, de esta parte de aquí, tú le dices lo solda y le dices que qué que tú quieres que, que te salgan en, en esa dos salidas que tiene ahí el usb-c yo pensé que eran cinco, tengo que te revisar estos son unos conectores hembra usb, porque yo tengo pero son de los que se conectan y que ahora se como una pequeña regleta, la que, aquí, la que está aquí no me da tengo debajo de la mesa una fuente de 5 volt a, Doce ampere Puse una ahí Entonces esto Esto es Ok, estas son las, las, las dos tiras que me faltaban Es decir, compré cuatro porque Ahí quiero poner en otro lugar dos más Estas son para los dulces que quiero poner Como por aquí Que enfoquen Hacia adelante. Esto Ok, estos son unos esto es una base Que me compré Para la cámara Pero pensé que venía con los servos Pero hay cosas que no me están gustando Pensé que esta base venía con los servos ya con, con, con la compra Por lo que costó Ah, estos son unos conectores Que lo voy a probar Si no sabía si eran los conectores que usaba la cámara Y también Es un conector que se me dañó en el drone pues no sabéis, lo rompí. Y a cambiarlo. Y no sé si son este, este tipo de conectores, tengo que ver. Esto es lo último que me faltaba. Estas son las tiras que, que compré. Para, el, para la batería del carro. Que tengo que voy a usar. Y es todo. Lo que no me está gustando es que esto es. creo que decían 5 o 1. Y además me llegó uno. De esto creo que venía con los servos Y al final no vinieron En fin Eso es todo, gracias por el vídeo Y adiós